Hermanos, queridos, oyentes de Radio Renacer Internacional y la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz, instándoles a cada uno de ustedes, se suscriban al canal de YouTube y dejen sus comentarios para servirles mejor. De ustedes con cariño, su hermana Patricia Russo. meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo tomó la palabra nuestro Señor Jesús y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se los has revelado a los pequeños. Si sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre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 vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, escuchemos la reflexión. Vemos en este Evangelio que Jesús empieza alabando a su Padre. Tenemos que ser agradecidos. Él le dice, Padre, tú gobiernas el cielo y la tierra. Santo eres Dios. Hermanos, dice la palabra que Dios vive en medio de la alabanza. Por eso Dios, Jesús, le dio gracias. Hay que ser agradecido de lo que el Señor nos da. Dijo Jesús, no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que los mostraste a los niños. En algunas traducciones, dice, los mostraste a los sencillos. Los niños sabemos que son sencillos. También dice Jesús que su padre le ha dado todo. Y nos da a entender que su padre le conoce y él conoce a su padre. Y dice que quiere hablarles de su padre a otros para que ellos también puedan conocerlo. Estos son los misterios del reino. Si sí, hermanos, seamos sencillos como niños y conoceremos mejor cada día el corazón de Jesús, que es lleno de misericordia. Bendito sea Dios. Vayamos al Señor los cansados, los oprimidos, los agobiados. Este evangelio se hizo cuando los maestros de la ley ponían tantas cargas al pueblo. Y se sentían muy cargados, muy agobiados. Hermanos, en el tiempo de hoy podremos decir que el pecado hace sentir carga pesada y agobio. Más si nos acercamos al Señor, Él nos quita la carga y el agobio y nos hace nacer de nuevo. Nos da a entender que su yugo es ligero, ligera, y o sea, asequible para cargarla la carga se hace ligera. Bendito sea Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Santo eres Jesús, amado, poderoso. En estos tiempos, la carga de la ley, en esos tiempos, era muy pesada para el pueblo. Eran cientos de mandamientos y Dios los redujo a diez. Y Jesús nos dice que los dos más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dijo que yo, la carga que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada, que les, les hago llevadera la carga. Sí, hermanos, porque si amamos a Dios todo se hace fácil. Si lo hacemos sin Jesús, sin el Señor, es difícil. Con Dios es fácil, la carga no, se no es pesada. Y llegaremos a parecernos a Jesús. Sin Jesús no se puede hacer nada. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros y la verdad no está en nosotros. Pero con si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Por eso, dijo Jesús, convertirá el lamento en baile. El baile quiere decir gozo, no es un lamento. Dios es luz y, él, y en él no hay tiniebla alguna. Así que caminemos con el Señor, caminemos como Él quiere que lo hagamos. Vamos, queridos hermanos, a ser como niños, como caminando sin tinieblas, como dice Juan 1:522. confiemos en el Señor aunque todo parezca difícil o que va de mal en peor, vamos a pensar que todo lo podemos hacer porque en Cristo que nos fortalece, nuestro Señor, nos has, con Él puede ser posible lo imposible, el Señor abre los caminos donde no los hay, como hizo cuando el pueblo de Israel iba huyendo de sus opresores, que abrió el mar rojo, bendito y alabado sea. Camina, Señor amado santo poderoso. Vamos a orar en el nombre de Jesús, hermanos, creyendo que Jesús camina con nosotros, que toca a los enfermos del alma, del cuerpo, que llega a los hogares y a los hospitales, que se deja tocar su manto y dice quiero, bendito y alabado sea. Padre amado santo poderoso, te presento a los ancianos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, Señor amado poderoso, a los jóvenes, bendito y alabado sea. Yo te pido, Padre, que quites de ellos la soledad, la depresión, bendito sea. Que los liberte, Señor amado santo poderoso que los uses, que los hagan instrumentos de tu poder, Señor amado, poderoso, santo, bendito y alabado sea, cuida a los niños, a esos sencillos, Padre amado, santo, poderoso, líbralos, Señor, de cualquier peligro, mándales el ángel del Señor que los acompañe, bendito y alabado sea, te amamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, bendito sea Dios, te presento a James, a Joel, Señor, a Daniel, Señor, a Diego, Señor, amado santo, poderoso, a Julio, a Alexander, a todos, Señor, que piden oración, bendito y alabado sea, santo eres Jesús, amado, poderoso de la gloria, te presento a mis hermanos en la fe por su casa, bendito y alabanza a ti, Señor, yo te agradezco por Rían y su milagro, bendito y alabanza a ti, Señor. Santo eres, Dios, por todos los que escuchan este audio, por todas las necesidades de todos los grupos y de tu iglesia, Señor amado santo, poderoso. Bendito sea Dios, Señor amado santo. Estamos reclamando tus promesas, Señor, para cada uno de nosotros, papito santo, poderoso. Te presento a todos los países que están en guerra, Señor. A tu pueblo Israel, Señor. A Ucrania, Padre amado santo. A todos los países que sufren persecución. Bendito y alabado sea Dios. Bendice a tu iglesia, Señor. A todos los que trabajan en ella, Padre amado santo poderoso. Te pido por el milagro de cada uno de ellos, Señor amado santo poderoso. Todos tenemos peticiones. Bendito y alabado sea unos. Se con... Peticiones económicas, físicas, espirituales, Señor, todos necesitamos de un milagro, Señor, y tú lo puedes hacer, bendito y alabado sea, Padre amado santo, poderoso, yo te pido en el nombre de Jesús que nos des esa, esa sed de ti, Señor, esa sed de prepararnos, Señor, con la espada, que es la palabra, Señor amado santo. ...y podernos poner el yelmo de la fe... ...Padre amado santo... ...para pelear la batalla... ...Señor amado santo... ...para que podamos salir victoriosos... ...Señor amado poderoso de la gloria... ...Santo eres Dios... ...te bendigo, te glorifico... ...te alabo Señor amado santo... ...te doy gracias, bendito sea Dios... ...Santo, santo, santo... ...y como dice Efesios... ...Señor 6, 13, 17... ...Papito santo... Que tomemos la armadura de Dios, bendito y alabado sea. Santo eres, Señor. Mira que viene el día malo, Padre amado, santo, poderoso. Y te pido que nos defiendas, Señor amado de la gloria. Vamos a orar, santo, santo, santo, a seguir en comunión contigo, Señor amado, poderoso. Unidos en el mismo espíritu, Señor amado de la gloria. Santo eres, Dios Camina con nosotros, Señor. dentro a los hospitales y toca a cada enfermo, Señor. Dentro a los hogares y sana a los que te necesitan, papito santo, poderoso. Bendito sea Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por la familia, por los grupos, por las amistades, por mi familia, Señor. Por los que llaman, por oración, Señor. Por los que están escritos en este cuaderno, bendito y alabado sea, Santo eres Dios, santo es tu nombre, santas son tus maravillas, Señor amado, poderoso santo. Bendito sea Dios, mándanos el ángel del Señor a cada uno de nosotros, que camine con nosotros, Señor santo, que saque todo lo que a ti no te parece, bendito y alabado sea. Te amo, Señor, te glorifico, Señor, te bendigo, Señor amado, santo, poderoso. Nadie es como tú, Señor amado, poderoso santo bendito sea Dios, Señor amado santo, corta, Señor, toda cadena, Señor amado santo de pecado de nuestros antepasados, Señor amado poderoso santo, bendice a nuestra familia, Señor amado santo poderoso, en las generaciones venideras, bendito sea Dios, santo eres, Señor amado poderoso de la gloria, bendice a nuestros familiares de sangre, nuestros familiares en la fe, Señor amado santo, Bendito sea Dios, Espíritu Santo, sánanos, cuídanos, bendícenos, llénanos, Señor amado santo poderoso, que entremos a tus caminos, Señor amado de la gloria. Bendice a tu iglesia, Señor amado poderoso santo, alabado sea Dios, bendecido sea, Señor amado santo. Padre, sabemos que tú peleas nuestra batalla, Señor, por eso te presento a todos los que sufren persecución, Señor a todos los que tienen problemas legales, Señor amado santo, sé tú su abogado, Señor amado poderoso de la gloria, bendito sea Dios, bendito sea tu santo nombre, alabado sea Dios, Señor no te olvides de Daniel, Señor de Daniela, Señor de Julio, de todos, Señor amado santo, todos necesitamos de ti, Señor amado poderoso santo, mira a James, Señor amado santo, a Anthony, a Eric, Señor amado de la gloria, bendícelo, papito santo poderoso. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te decimos, Abba Padre, Señor amado poderoso santo. Nadie es como tú, bendito y alabado sea. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor amado poderoso santo de la gloria. Bendito sea Dios santo eres Dios y como tú dijiste señor amado santo poderoso como dice tu palabra señor que tú convertirás nuestro lamento en baile señor amado poderoso bendito sea Dios y sabemos señor que Jesús es la victoria señor es la víctima señor la victoria que, que se levantó de la muerte señor bendito sea que la muerte no pudo con él señor amado santo que es la víctima de la propiciación, Señor, por nuestros pecados, bendito y alabado sea, no solo por nosotros, sino también por los del mundo entero, Señor amado santo, poderoso, como dice Juan 1:5:22. Sí, Señor amado santo, poderoso, cuídanos Señor, prepáranos Señor amado santo, para cuando venga el día malo, podamos estar preparados, bendito y alabado sea, bendito sea Dios, Santo, santo, santo. Señor, tú dijiste que tu justicia pasa de hijos a nietos. Sí, Señor, amado santo. Bendice a todos nuestros descendientes. Bendito y alabado sea. Te glorificamos, te bendecimos, te adoramos, te amamos, te damos a ti el honor, la gloria, la misericordia, Señor. Papito santo poderoso, mira a todos los que están en guerra, Señor. Se les acabó el vino de la salud, Señor. Y como dijo tu mamá María, hagan lo que él les diga. Sí, Señor, y tú nos dijiste que oráramos los unos por los otros. Y estamos intercediendo por todas esas peticiones, Señor, de todos los países que te necesitan, de todos los grupos que piden, que claman, que lloran, que adoran, que esperan en ti, Señor amado santo poderoso. Esperamos nuestro milagro, Señor amado santo. Y te damos gracias anticipada, bendito y alabado sea. Y nuestra alma te dice amén, amén y amén. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Amén, amén y amén.